Hola, eh, soy Onofre, mi nombre es Onofre Rodríguez, eh, soy canario de aquí de Tenerife, vivo en el Silicon Valley desde hace 12 años y a día de hoy soy responsable de ventas de una startup de Internet of Things, hacemos visualización de Internet of Things eh, con sede coreana y base en San Mateo, cerca del aeropuerto de, California, de, de San Francisco. Eh, esta decisión de entrar en el mundo de las startups para mí fue muy difícil. Me tomó cerca de 15 años. <risa> He estado en HP, en Hewlett Packard, muchos años. Estuve en HP en Latinoamérica, en Madrid, llevando el negocio de Europa, y en eh, San Francisco, llevando el negocio mundial y el de Américas. Pero hace dos meses decidí, eh, como reto personal y profesional, entrar en el mundo de las startups, porque viviendo donde vivo, en el valle, quería vivir eso eh, de primera mano. La empresa eh, se dedica a hacer visualización de IoT, al final es un dashboard o una, o una interfaz que permite eh, controlar en un solo lugar, uno de los casos de uso que tenemos es KIA, la empresa de coches, 14 fábricas de KIA con todas sus líneas de producción y poder ver en tiempo real el vídeo de qué está pasando en cada una de ellas y controlar todos los sensores dentro de la fábrica. De eso se trata. Hace ya muchos años estoy metido en el mundo del Internet of Things eh, me apasiona, me gusta, es algo relativamente nuevo y por eso me lancé al agua y me y entré en el mundo de las startups con ellos. Mucho riesgo, pero como todos saben, muy divertido y muy diferente al mundo corporativo. Y algo que sí quiero decir, se hace menos dinero, pero te lo pasas mejor. En este viaje a Tenerife suelo venir tres veces al año. Carnaval, por supuesto, eh, Navidad y Verano, qué casualidad. Y en este viaje he tenido la oportunidad de conocer un proyecto muy interesante, Tenerife Forward, liderado por Jacob y Sulay dos profesionales que, con muy buenas referencias y que ya conocía, y que me convencieron muy rápidamente, viendo quiénes lo están llevando, la idea del proyecto. Yo creo que ya me reclutaron, me considero embajador de Tenerife Forward. Creo que es un proyecto bonito e interesante por dos razones. Uno, porque ayuda a la imagen de Tenerife fuera, y creo que hay mucho trabajo y mucho camino por recorrer en el Silicon Valley. Cuando digo que soy de Tenerife me preguntan si está al lado de México. Y dos, eh, por ayudar a los canarios que estamos allí a estar más cerca de las islas y a estar más cerca de Tenerife. Suena algo muy altruista, algo tonto, pero es, es cierto. Todos queremos, todos queremos estar cerca porque este es el mejor lugar del mundo para vivir. Estamos todos de acuerdo y sobre todo para retirarte. Carlos Alonso ya hace un tiempito me comentó de esta idea, incluso llegamos a tener una videollamada con Isaac Hernández, creo, de Google, y Carlos nos contaba acerca de este proyecto, y creo que en ese sentido el Cabildo está lanzando las iniciativas correctas y tiene las ideas claras acerca de cómo unir a los profesionales canarios que están afuera con esto, las empresas y el mundo profesional aquí dentro de Canarias. Creo que este tipo de proyectos son necesarios para que Tenerife tenga mucha mejor imagen y sobre todo para que Tenerife sea mucho más productiva.